Miren, Bien. los dos videos claro. que yo mandé, hay uno que de la mamillona, no, por favor, no ponen el audio. Ah, no, ah, no me vengas tú con eso a mí ahora. Vamos a poner la musiquita de pelea, la musiquita de pelea que teníamos con, lo, con los vainas, pónganlo. En esta esquina, con 300 cirugías, 8000 tatuajes. Desafiando a Amelia en la plaza de la bandera, que le dijo que fuera para la plaza de la bandera, o si no... ¡Mami Jordan! Vamos a poner... Mami Jordan afectó a... Por favor, no pongan el audio a la, la Mami Jordan. La Mami Jordan, la Mami Jordan si... a mí ya dijo algo ahí, medio fuerte. Entonces fue Mami Jordan para la plaza de la bandera, Neto Flow. Con un bate, adivina quién llegó después, Amelia. Vamos a ver a Amelia. Entonces, aquí son Team Amelia. Eh. Los camarógrafos, atención, los camarógrafos y los más de Telenor son Team Amelia. No quieren saber de Mamillona. Mira, a Neto, cómo está. Miren, enfóquenme a Neto que no quiere hablar porque él sabe que él es Team Amelia y está en contra de la Mamillona. <risa> Vamos a ver el video de Amelia. Amelia Pelotera. Miren, miren, miren, vamos a ver si veo el video de Amelia. Miren, ahí están. Uno y otro. El de, el de Mami... Yo la, por favor, no pongan el audio, que está fuerte. Pongan el de Amelia. Pongan el de Amelia. Pongan el de Amelia. El de Amelia, el de Amelia. Cada quien tiene su arma de reglamento, <ríe> un bate y Amelia eh, llegó tarde porque parece ser que Mami Jordan tenía tres horas allí esperándola y nunca llegó. Y Amelia después llegó tarde y dijo que sí, que ya había llegado, que dónde está, que no la ve. Pero, la vio, pero lo dijo después que ya se había ido Mami Jordan. Entonces mi pregunta es... A, a ti pudiera darte vergüenza eso. Pero que esa era la pelea de siglo, Néstor, tenemos que ver la pelea del siglo. Ay, hombre. Atención a lo que dijo Mami Jordan. Plaza para llegar, dale para allá que yo voy para allá de nuevo buena lacra. Usted va a quedar para allá. Atención. en el dentista, nada más esperaron que yo me fuera de la plaza para llegar. Dale para allá que yo voy para allá de nuevo buena, lacra. Usted va a quedar. <risa> Reto, ¿quién va a ganar? Ay, hombre. Tanta <risa> gente con talento que necesitan ¿eh? una payola. Eh, tanta gente buena, tú que... Más y buena, ni My Weather ni dura. Muchísimos jóvenes en el país que necesitan que le den... Promoción. Si le den promoción y payola y, y esa... Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. La pelea del siglo. Oye, eso, y tiene una alegría ahí que eso es lo último. Sí. Atención, la doctora. <risa> Ese hombre tiene una alegría con esas dos mujeres que... Ay, <risa> ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eso da pena. Eso da pena. Ay, Ay, Amelia, Amelia que yo me que Amelia, estaba un poquito más más cuerda que tú, a mi yoga. Pero es eh, peor, mírala ella descalza. Va ella ya la pasa la bandera con un bate en la mano. No, eso eso, tiene que suena, de acuerdo. Como dice Villalona, como dice Villalona Eso tiene que ser una distracción <risa> Eso tiene que ser una distracción de, de gobierno Dice Villalona <risa> Ya lo saben, ¿no? hay una vuelta ¿eh? <risa> Eso es una distracción de gobierno Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos Vamos a ver la segunda parte La segunda parte de la entrevista De Drácula, así que nada, vamos a la pausa Y seguimos con los Osobros